Hola, mi nombre es Amparo te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a mi embarazada. Es una muñeca súper bonita que he hecho pensando en... En la próxima festividad, el Día de las Madres, y no sé, creo que es un bonito detalle, es un bonito regalo que puede quedar súper chulo a la hora de que regaléis o a la hora incluso de vender. Es una muñequita de la colección de muñecas mía, y bueno, pues así como ya sabéis que todo este tipo de muñequitas tienen ropita de quita y pon, en esta ocasión mi embarazada no la lleva. Solamente eh, la parte del pecho y las manguitas son fijas. Lo que son los pololillos, los zapatitos y, las, y la sobrefalda eh, son piezas de quita y pon. ¿Por qué lo he hecho así? Porque es una muñeca especial. Porque mi embarazada es una muñequita que solamente es para esta ocasión tan especial. Y por lo tanto también como tal he decidido cambiar un poco el orden de de la ropa. Eh, sabéis que me gusta hacer la ropita de Kitty Pong. Me encanta, pero en esta ocasión, ya os digo, he preferido que también en esto ella sea diferente. Si quieres ver cómo he hecho a mi embarazada, vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con nuestra mía embarazada. Voy a utilizar dos tejidos. En esta ocasión es el algodón M1 y el punto de algodón M1 de Manuel Lolis. Estos tejidos me los regaló cuando preparé uno de los tutoriales para vosotras, para pues eso, enseñaros un poco la diferencia entre tejido rígido y tejido elástico. Vamos a utilizar los dos tejidos porque lo que quiero es darle volumen en lo que es la barriguita, pero no quiero volumen en el resto de, del cuerpo y sobre todo lo que quiero es firmeza porque la muñeca irá de pie. Entonces eh, vamos a utilizar este tejido y lo vamos a acompañar de este otro, este es elástico veis es un punto de algodón muy muy elástico y esto es lo que necesito para que la barriguilla le dé la forma de embarazada os voy a dejar el enlace a la tienda de Loli Millán de Manolis Lolis para que pues si queréis podéis comprar estos dos eh, tejidos y además también pues podéis mirar que tienen otras tonalidades y, y bueno muchas más cosas eh, Loli me lo regaló yo la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque son tejidos muy buenos, de muy buena calidad. Y bueno, pues Loli me, me envió no solo este, me envió algunos más que os iré sacando poquito a poco. Gracias Loli. Eh, nosotras vamos ahora a hacer nuestra muñequita. Mirad, en esta parte de, del tejido rígido, ¿veis? En este no estira para ningún, para ningún sitio, es un, un algodón. En este tejido vamos a colocar las piernas... Eh, los bracitos y la carita vale eh, también os recuerdo que los moldes, los patrones de de mía eh, sirven para todas las, las muñecas de colección mía son los mismos patrones bases lo que nos cambian son después las ropas y demás si queréis hacer eh, mía embarazada como hicimos a mía catarina no ningún problema podéis hacerla de la misma forma también os dejaré el enlace al vídeo de del montaje del cuerpo de mía catarina bien pues eh, esto lo vamos a marcar como siempre tejido doble marcamos cosemos damos la vuelta y rellenamos exactamente igual lo que quiero es eh, mostraros la parte del cuerpo porque es digamos lo más eh, bueno pues lo más bonito de esta muñeca la parte de, de la barriguita Mira, yo os he marcado aquí un una parte de, del patrón y lo que yo he pensado es la parte de atrás, porque yo no quiero que quede culito yo quiero es sin culillo, quiero solamente la parte de abajo la parte de delante de, de la barriquita que tenga volumen si queréis que también tenga culete hacéis los dos cuerpos, la parte de delante y la parte de atrás de la misma forma yo ya os repito, solamente quiero volumen en la parte de delante por eso voy a cogerme un trocito de tejido rígido y lo voy a coser de esta forma, mirad, vamos a cogernos la parte de tejido elástico para la parte de la barriguita y el tejido rígido para la parte del cuello. ¿Por qué? Porque el cuello necesitamos firmeza y dureza y necesitamos que esté bien lleno para que aguante la cabeza y sobre todo que no tenga este movimiento sin embargo la barriguita lo que queremos es que podamos irla rellenando y podamos irle dando forma de, de pancheta entonces eh, si no tenéis estos dos tejidos y vivís en algún país en el que Loli no pueda hacer el, el envío también os comento que podéis utilizar este tipo de tejido para toda la muñeca pero poniéndole un tejido rígido debajo Tipo loneta, o un tipo algodón, un tipo sábana o similar. Y dejar en la parte elástica solamente la parte de, del cuerpecillo. Yo voy a enseñaros cómo voy a hacer la parte del cuello. Mirad, he cogido un trocito de tejido rígido y un trocito de, de tejido elástico. Lo vamos a ubicar aquí. Yo lo que tengo son pues unos recortes, no, no tengo las piezas enteras. Pero bueno, me sirven y vosotras también. Ya sabéis cómo se hace y con el material vuestro lo lleváis al mismo, al mismo paso. Mira, se trata de hacer aquí una costura y dejar de esta forma un tejido rígido y un tejido elástico. Y después vamos a ubicar nuestro patrón de forma que nos quede tejido rígido la parte del cuello y en el tejido elástico la parte del cuerpecillo solamente una parte la otra parte la parte trasera va a ir toda en tejido eh, rígido y toda completamente eh, de una pieza Yo ya tengo hecha aquí que voy a ir a pasar a la máquina he pasado los patrones de la cabeza de los bracitos y de las piernecillas veis esto se cose exactamente igual en tejido rígido Vamos a coser a máquina todas estas piezas, voy a coser esta pequeña pieza de aquí y ahora ya cuando la tenga cosida vengo y os enseño cómo hacer este medio cuerpo. Os repito, solo la parte delantera, la parte de la espalda va en tejido rígido, toda una pieza. Mirad, yo ya lo he sacado de máquina, ¿veis? Me ha quedado bien cosidito, lo he rematado principio y final. ¿Veis? Y esto es lo que yo quiero, estirar en un lado y en otro nada. Ahora también he cortado, hoy he cortado, he marcado el patrón de, de la parte de atrás del cuerpo. Lo vamos a poner con el derecho mirando hacia nosotras y vamos a ubicarle el derecho de la tela con el derecho del cuerpo. Como esta es la parte del cuello y esta es la parte de, de lo que es la parte regordeta, vamos a ponerlo de forma que la parte elástica la tengamos abajo y lo vamos a poner de forma que más o menos nos venga donde teníamos marcado yo lo voy a marcar aquí si no no lo voy a ver, a ver yo lo tenía marcado aquí voy a ponerle aquí una marca donde voy a poner la costura aquí en este lado y en este otro voy a poner bien los dos tejidos Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer, vamos a empezar a coser al revés que normalmente, porque vamos a rellenar la barriguita. Vamos a empezar a coser desde aquí, eh, rematando bien, al principio daremos toda la vuelta por el cuello, y terminaremos en este lado desde aquí damos toda toda la vuelta y terminamos aquí rematando principio y final y ya podremos eh, coser nuestra nuestro cuerpecillo y lo rellenamos entonces yo voy a pasar a máquina todo esto voy a pasar también el cuerpo y voy a rellenar y ya cuando tenga todas las piezas rellenas vuelvo con vosotras mirad que eh, ya he cosido el cuerpo y he empezado a rellenarlo, le he puesto un palito por la parte de dentro, mirad uno pequeñito hacia el cuello para que me quede lo más duro posible. Ahora lo que voy a hacer y después de haber empezado a rellenar un poquito va a ser coger un trocito de hilo de, de este fuerte, el que yo utilizo para muñequería y más o menos esta es la cintura, pues un poquito más arriba, como a unos dos dedos desde donde está la marca, le vamos a hacer aquí un recogido. Necesito que se me pare el relleno en la parte de, del pecho, para que me quede la barriga más o menos en su sitio. Entonces yo calculo más o menos aquí, y aquí le voy a dar un nudo. De esta forma puedo seguir rellenando y dándole forma a la parte de la barriguita, pero sin que se me vaya hacia el cuello. lo voy a dejar hasta aquí y ahora voy a seguir rellenando y lo que voy a hacer va a ser rellenar solo la parte de, del tejido elástico y en la parte de arriba no rellenando hacia abajo sino entre el relleno y, la, y el tejido lo voy a poner así que me resulta más fácil veis de esta forma Podemos irle rellenando la barriguita y a la vez le vamos dando forma de cómo la queremos. ¿Ves? Como va cogiendo su formita. pues yo la voy a hacer un poquito más, una La quiero desde aquí que tenga más forma. bueno pues yo creo que así está bien, veis, ya tiene su formita ahí de embarazada y ahora ya vamos a cerrar la parte de, de aquí del yo le voy a poner aquí abajo un poquito más solo por la parte de, del relleno, lo que digamos sería las caderas porque como he empezado a rellenar la parte de arriba no había metido relleno en la parte de aquí abajo ahora ya sí. veis tiene su, su formita vamos a coserle esta parte de aquí y lo vamos a hacer pues como lo hacemos normalmente. Doblamos un poquito la costura y vamos cerrando. Ahora también eh, lo que voy a hacer va a ser unir todas las piezas. mira yo he cogido ya el resto de piernecillas y brazos y ya los tengo cosidos, rellenos y tengo también puestas las tapetas de las piernecillas para que se nos mantengan de pie y también los brazos y ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo al cuerpo como lo hacemos siempre primero coseremos un poco la parte de, del cuerpecillo por la zona de, de caderas para darle un poquito más de forma y que no quede tan abierta luego las piernas y después con ayuda de unos botones coseremos las las piernecillas esto es va a ser una muñequita súper fácil y muy rápida de hacer veis ahora ya lo que voy a hacer va a ser montarla porque como va a llevar la ropita de quita y pon no necesito tener las, pie, las piezas sueltas veis las las voy a coser, las voy a poner en su sitio y ahora ya vuelvo con vosotras mirad cómo ha quedado está súper graciosa eh, vamos a hacerle el ombliguito. vamos a poner hilo del de que yo utilizo para las muñecas el, el hilo este que sabes que compramos en el Trento lo vamos a poner doble vamos a entrar por aquí abajo y vamos a hacerle una marca más o menos yo creo que aquí podría ir el ombliguito, más o menos, vamos a entrar por abajo, vamos a salir por la marca que le hemos hecho, vamos a volver a entrar Y vamos a aquí. Así. Tiramos un poquito y ya tendríamos el ombligo hecho. Ahora vamos a darle aquí una pequeña puntada y ya podemos rematar. Después con calor le quitaré la marca de, del bolígrafo. Mira, lo que se trata es de darle la formita que vemos que está muy alta como es un tejido elástico nos permite moverlo, mover un poquito lo que es el relleno y podemos hacerle pues, eh, más o menos subir o bajar un poquito para darle la forma que más nos guste vamos a empezar a vestirla Mira, le he quitado los bracitos porque aunque la colección de muñecas mía todas llevan la ropita de Kite y Pong, en esta ocasión no se la voy a hacer de quita y porque el cuerpo de esta muñequita es solo para esta ocasión especial y como tal la voy a tratar. Vamos a empezar eh, por la parte de, del pantaloncillo. Mirad, yo lo que le he hecho ha sido eh, pasar el patrón, esto ya lo sabemos hacer porque lo hemos hecho muchas veces, vamos a pasar nuestro patrón al tejido yo he decidido que va a ser vestidita de azul y después eh, una vez que hemos pasado el patrón cosemos yo lo tengo todo remalladito eh, pasamos una cinta y directamente la colocamos le vamos a colocar este pantaloncillo yo he decidido que en esta ocasión eh, mía embarazada vaya lo más femenina y lo más dulce posible. Mirad, tengo que quitarle esta marca al ombliguillo. Para ayudarnos un poco, podemos cogerle por la parte de atrás un alfiler para sujetar el pantalón hasta que le hayamos cogido la, la marca. Así nos va a resultar más fácil colocárselo. Eh, yo he elegido popelín para la ropita de, de esta dulce mía embarazada y lo que le he hecho es, eh, he utilizado popelín para, tanto para el, el pantaloncillo como para el resto de la ropita que va a llevar. en hacerle una batita con mangas pero eh, primero que tendría que ser de una tela que no tuviera mm, derecho y revés si no deberíamos eh, forrarla por dentro hacerla reversible después eh, con el diseño que yo le he hecho para la parte de arriba de, del pechito eh, la batita lo tapaba todo eh, entonces decidí no hacerle bata decidí hacerle una especie de, de sobrefalda porque si no, eh, me taparía todo lo gracioso de, del pecho y ese es el motivo por el que no le he hecho la, la batita si vosotras queréis hacérsela yo os aconsejo que utilicéis tipo tul un tul que hay que es muy, muy finito es como el tul del velo de las novias no es ese tul tieso que utilizamos para muñecas muchas veces. Es otro tipo de tul que también es muy bonito. Y con ese sí que podéis hacer una bata bien chula. Ya os digo, yo no he querido hacérselo por el tema de del pecho. Ahora veréis, a ver, cuando ya lo, lo ponga ya sabréis a lo que me refiero. Creo que le queda, me gusta más, como le queda la parte así que le he diseñado que no con la bata. Aunque la bata le da un toque súper, súper bonito. Bien, pues ya tenemos hecho su pantaloncillo. Mirad, para la zona de pecho yo he cortado... 40 centímetros por 10 de alto. Y lo que he hecho ha sido... Coserle primero, doblado a la mitad, y cosemos una costura lateral. Después lo abrimos, doblamos y metemos hacia la parte de dentro como unos 2 centímetros de cada lado. Y nos debe quedar un total de 4 centímetros, 4, 4 y medio, es lo que yo he calculado para lo que es el pecho de de mi embarazada entonces le vamos a hacer un pespunte a cada uno de los lados arriba y abajo y yo le he pasado una cinta veis. entonces mi idea es ponerle esto aquí y con las cintas tensamos y le hacemos la parte del pecho podemos ponerle unos pompones mirad yo he cogido estos se los vamos a poner aquí para hacerle un poquito más de pecho veis y ahora sí de esta forma además de que le hacemos el pecho nos queda súper graciosa entonces yo voy a ponerle aquí un par de alfileres y ahora por la parte de atrás voy a anudarlo le dejaré unos lacitos por fuera que quedan súper graciosos y también le dan otro toque veis por lo que os comentaba que que al final decidí no hacerle la, la batita porque esta parte de aquí la taparía completamente y es una lástima porque es súper graciosa mirad queda súper súper bonito veis la parte del pechito y con sus pechitos dentro veis si ponemos la bata esto lo tapa, bueno pues ya tenemos los lacitos Vamos a pasarle. Mirad, así es como nos queda por la parte de delante. Yo, para mí, le queda súper bonito. Le voy a apretar un poquito más este de aquí arriba. Así. Mirad, es que le queda súper, súper graciosa. ¿Veis el pechito? ¿Cómo se le ve? Y su barriquita también. Ahora, mirad, yo he cogido una tira de 80 por 24 centímetros, que esta es la sobrefalda. Lo que he hecho ha sido remallarla. Todo el interior podéis hacer un zigzag. Si no tenéis remalladora no pasa nada. Le hacemos un zigzag a todo. le Yo aquí le he dado una vuelta de unos dos centímetros más o menos de altura. Le he cogido un pespunte y le he pasado una, una cinta con la aguja. Ya sabéis que eso lo hemos hecho muchas veces. Y por la parte de fuera le he cogido una, una puntilla. Entonces ahora me la voy a traer aquí y la voy a anudar. Aquí una buena lazada y le voy a dejar bien largos los lacitos de aquí. Le colocamos la, la sobrefalda. Dejamos abierta por la parte de los lados, para que se le vea bien bien la barriguita. Mirad, qué mona que le queda. Es una preciosidad. Le queda súper bonita. Ahora vamos con las mangas. Mirad, ya he hecho una aquí. Como veis, es una muñeca que se hace súper rápido, súper súper rápido. No necesitamos hacer muñecas muy elaboradas para que queden muñecas bonitas y graciosas. Eh, Mira, yo he cogido eh, una tira de 12 x 25 Los, lo de siempre le damos un dobladillo a la parte de la bastilla de la manga y después cosemos el lateral una vez que hemos hecho esto cogemos y lo doble Y le cogemos por la parte de, de arriba, de lo que sería la copa de la manga, por ahí le cogemos un pespunte. Como a un centímetro más o menos. De esta forma le vamos a, a dar el vuelo de la parte de arriba y ya la tendríamos preparada para ponérsela en el brazo. Pues ya veis que es súper sencilla de hacer. Es muy bonita para regalar, muy bonita para vender. Es una muñeca que queda muy, muy dulce. Y ahora, bueno, pues para el día de las mamás, también es un regalo bastante bonito para regalar a las mamis, a las futuras mamás o incluso, por qué no, a las abuelas que también gracias a ellas estamos también en el mundo bueno pues ya lo tenemos así veis le damos la vuelta nos vamos a coger un trozo de cinta y lo vamos a pasar pues más o menos por donde hemos pasado el pespunte de, de la bastilla vamos pasando un pespuntillo Sabéis que me gusta utilizar este tipo de agujas de punta roma, son las que se llaman agujas laneras, se utilizan para coser las lanas. Pero para, para este trabajo me gusta mucho porque agujerea lo justo la tela y no queda, no tenemos que estar rompiendo ni, ni cortando que al final las telas se estropean. De esta forma vamos pasando. Y ya cortamos. Miramos que tengamos los bracitos mirando uno para otro. Metemos la manga. Nos ayudamos de un alfiler para sujetarla. Y ahora ya tiramos. y cortamos pasamos mechero siempre recordar cuando cortéis cintas siempre pasar mechero porque así no se deshilachan bien pues ya tenemos la otra manguita preparada y ahora simplemente nos queda pegársela al cuerpecillo mirad fijaos que cambio voy a coger hilo de, de muñequería os recuerdo que el hilo que utilizo lo compro en Il Trento. Es un hilo muy, muy, muy resistente. Y eh, os recuerdo que con el código Amparo10 tenéis un, un descuento en la tienda de, del Trento. So, no solamente para hilos, sino también para cualquier, cualquiera de sus productos. Bueno, pues vamos a entrar por aquí, por un lateral voy a bajar un poquito esto vamos a entrar por aquí y vamos a cogernos este ahora quitamos la aguja de, de, del hilo y vamos a cogernos este trocito que tenemos aquí con el de aquí y lo vamos a anudar estos dos cabos los anudamos, apretamos fuerte, pasamos por la parte de abajo del bracito y damos otro nudo. y volvemos a repetir y mirad así nos quedarían los bracitos pegados al cuerpecillo veis de qué forma más sencilla y ahora voy a quitar estos hilos que ya sabéis que me gusta no me gusta cortarlos me gusta meterlos por dentro. Y mirad, yo le he hecho estas zapatillas. Y os voy a dejar el enlace que nos enseñó a hacer la Rosario Bernal. Os dejaré el enlace al vídeo para que vosotras las hagáis. Son muy muy sencillas y son también reversibles. Podéis hacerlas en dos tonos, en dos colores o como más os gusten. Se pueden poner de una cara o de la otra. Son las mismas que le hicimos a, a mi adormilona. Y la verdad es que quedan súper bonitas. Mira, quedan Gracias, más. Bueno, pues eh, hasta aquí ya tenemos casi terminada nuestra mira embarazada. Voy ahora a buscar eh, la cabecita. Os voy a dejar también el enlace de cómo se, de, se pinta la cara de, de Mía, porque es igual que el resto de las muñecas Mía. Y ya solamente nos quedaría la peluquería. Va, vamos a seguir avanzando y terminando ya nuestra Mía embarazada. Bueno, pues mirad, eh, yo ya le he peinado. Es igual que el peinado que le hicimos a, a Mía enamorada, solo que no le he puesto el pelillo así. Eh, no se lo he abierto, le he dejado el pelito. Tal cual estaba con la, con la lana. Porque estaba un poquito rizado, ¿veis? Y entonces he decidido dejarlo así. No sé, me ha gustado más. Y bueno, pues eh, el maquillaje es el mismo que el de mía. Os voy a dejar los enlaces tanto al maquillaje como a la peluquería. Y, y bueno, pues eh, solamente quería deciros que me ha encantado hacer esta muñequita. Es mi primera embarazada. Y no sé, me parece que es como, como muy dulce, muy... Muy bonita. A mí por lo menos me gusta un montón. Le he puesto un poquito de pintura en el del ombrillito y no quiero ponerle lo que es la silicona sobre el tejido. Y entonces he utilizado unos alfilerillos para sujetarla al, a la barrillita. Vosotras si queréis podéis hacerle una puntita de silicona y con eso ya lo dejáis pegado. Yo os digo que no, no me gusta, no, no sé. No me gusta ponerle mucha cosa Pero bueno, pues esta ha sido nuestra mía embarazada Que bueno, pues creo que el nombre de mía, Esperanza, también le queda bonito Rosario ha sido la que lo ha, lo ha comentado Y bueno, no me parece un nombre muy feo, creo que, que le queda bastante bien Porque eso es lo que decimos cuando se está en estado de buena esperanza, ¿no? Pero bueno, bueno chicas, pues este ha sido mi proyecto de hoy espero que os haya gustado espero que hagamos eh, muchas mía embarazada y ya os digo que es una muñeca muy muy sencillita pero que a mí me encanta eh, si te ha gustado este vídeo ya sabes dale un like a mi canal que te lo agradecemos enormemente y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao